Así luce actualmente la emblemática casa de Mr. Bean en Londres, hoy han pasado más de 30 años desde que el desventurado personaje vio luz por primera vez hasta la fecha sigue revelando detalles y curiosidades acerca de la serie, quien ha hecho reír a millones de espectadores y que ha dado tanto de que hablar generación tras generación, en el torno a la espectacular propiedad que se hizo famosa en la serie inglesa. No obstante con el correr de los años los fans no tardaron de descubrir la ubicación real de la casa de Mr. Bean en su natal Londres. Así luce actualmente la emblemática casa de Mr. Bean en Londres, este es el barrio donde vivió, aunque a la casa le han puesto un filtro blur para taparla. En la década de los 90 la emblemática casa en la que Mr. Bean donde hacía vida en Londres y también protagonizaba gran parte de sus aventuras, protagonizado por Rowan Atkinson uno en el más exitoso de la comedia en todos los tiempos, es por ello que actualmente se mantiene más vigente que nunca con el gusto del público. Un día el histórico edificio que tantas veces tuvo aparición en la serie causando gran furor y nostalgia entre los televidentes que todavía lo conservan en la memoria y el corazón. Estas son las demás locaciones de algunas escenas recordadas de la serie de Mr. Bean. Intro, lugar exacto donde se grabó la outro o introducción de la serie. Almacén donde Mr. Bean realiza algunas compras para adecuar su apartamento. No podía faltar el parque de atracciones donde el personaje de Mr. Bean grabó algunas aventuras. Si tienes información adicional relacionada con el tema y quieres comentar, con gusto estaremos atentos a tus inquietudes. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.